penúltima subida dura bueno, penúltima subida de la etapa 2 berrera al país race madre, que tostada llevo he salido muy fuerte que no sé para qué, no sé para qué tantas prisas si el bocadillo me lo iban a guardar igual ay bueno pues, aquí estamos haciendo cicloalpinismo madre, que camino de cabras con lo bien que íbamos por las pistas Sí. Hola, hola Follover, muy buenas. Ya hemos descansado un poco de la carrera, ya hemos descansado y ahora estamos aquí con otros dos participantes: Israel Leza y Miquel Carretero. Pasaba, pasaba. aquí la reacción a la carrera de hoy. Bueno, ¿qué? ¿Cómo os ha parecido? ¿Cómo os ha ido? A ver, hay que decir que este señor iba en parejas mixtas, pero al final, pues. Pues tu es, pareja explotó, ha explotado, ¿no? en la leche y no ha habido manera de convencerla, así que. Ha tirado solo y, y casi no se adelanta todo. Ha decidido ir a buscarme. Exactamente. Yo sabía que los llevaba adelante y era mi objetivo joderlos, para humillarme. Sobre todo a mí, para humillarme a mí. Muy buenas. buenas. Venga, va, habla aquí para el público. Etapa 2 Etapa dos. Divertida. Divertida. De, de momento no empieza la cosa muy bien, ¿eh? No, no están los cajones marcados, no sabemos cómo se sale. Vaya caos está la jueza árbitro por ahí diciendo algo pero no sabemos el qué la gente para atrás pero no no no te aceleres bueno a, antes antes hemos okay. salido del pueblo sí vale del pueblo y hemos, nos hemos metido por una <risa> zona entre pinares subidas bajadas giros derecha vale. izquierda mucha senda mucha senda, y mucha senda. te ha gustado Hola. a mí sí a mí me ha encantado sí, sí, a que sea, que es. ha sido ha sido muy chula ha sido muy chido. Bueno, yo he besado solo. ¿Ah, ¿sí? sí? ¿Cuántas veces? Una, una. Ah, vale. Una. Ha sido cuando he dejado ya a Ana y ya me han salido sangre de los ojos. Ya saco, ya <risa> y, y en uno de los escalones, para poder adelantar, pues. Igual. de rueda, voltereta, manillar no, torcido, crujido. No les no pasa nada, que está sano y salvo. Pero bueno. Pero esa, esa zona <risa> era un poco lenta, era... sí, ya Pasaban los tenía. kilómetros despacito, sí. despacito, despacito. Sí. En la zona de bosque Porque también había una sea, subida de senda sea, muy que te mataba. Ah, o sea, la, la, sí. nada más salir del pueblo, sí, ¿no? Sí, que... que se agarraba mucho. Uf. Madre mía. Había una zona eh, que estaba aquí al lado de Orihuela que era de senda con, por, por, por entre los pinos, sí, entre sí, el bosque y criminal también, sí, sí, era sí. la muerte. Que parecía que no acababa, y una de ser a la izquierda, otra a la derecha, madre mía. Acaba o no? Sí. Acaba o no, no, pero está guay. Ha había una bajada, que se llamaba Downhill, que no hemos bajado ahí. Ah, sí? Buah, sí, sí, casi pillo el mantecón. Ah, sí, casi, casi. No <risa> has querido, me has querido. No querido apretar, te estaba, te estaba querido esperando el meta que lo pillaras, te estaba esperando. No sabré. quería apretar mucho, pero... Nos ha sacado aquí, me ha sacado una hora y a estos una hora y cuarto, hora y media Tendrían que hacerle, a, a los primeros, dar dos vueltas Porque para no nosotros sí, es sí. muy duro y para ellos se quedan sí, a, sí, a medio gas Y que se esfuercen un poco, es macho, que si no... Se ha hecho duro, yo sí que me acordaba de la bajada de piedras Que luego daba las subidas a 11 km que sí, estabas que bajas hablando tú eh, fondo del barranco. Bajas por un, por, al fondo del barranco Y sí que me acordaba, y esa se hacía en el tercer día antes Y ahora la han puesto hoy, se hacía en el tercer día que lo bajabas aquí a Griego No, que eso, que bajabas abajo y empezabas a subir y decías, ahora 11 kilómetros de pista. A ver, 11 kilómetros no eran de golpe, lo, lo, lo no, primero los ha sido primeros sido bueno, sí, los primeros eran Eran unos 4 kilómetros, luego un falso llano, muy, muy tendido, y luego ah, quedaba el sí, aire de, de cara, claro, que te el viento, Y luego el los otros 4 o 5. O sea, a mí la verdad que me ha ido bien, que me ha cogido un, un señor, un señor mayor, más mayor que yo, y ha puesto un ritmo y, y me sí, ha ido hasta arriba, porque iba fundido. Sí, en que... una subida de ese tipo, para Beteteros, lo mejor es un carretero que te, sí. que te marca un el ritmo, ritmo pim, pim, y todo el rato, igual, igual, igual, aguantar. y yo, venga, que no se me vaya, que no se me vaya, y parecía que no acababa. ¿No acabó Creo que es ahí, le he dicho, no, no. <risa> y Que no me digas creo, Toma. que quiero ver el final. Toma. Toma. Bueno, y el final, ¿qué? Las últimas subidas. Yo he llegado súper justo, reventado, machacado. No tenía fuerza para sí, claro, nada. También levantaba el sol un poquito y es que no, eso ya, ya pesaba también. Y luego, creas que no es... Han empezado días? a poner más zona de piedra, sí. porque la última parte, la última bajada... Eso es lo que hablaba. Piedra, piedra, piedra, además los cantos así. De, muy muy sí. vistos, sí, sí. Que hemos llegado a 1950 metros de altura en no sé el cómo se llama el cabecero. ¿sí? Caimodorro. Caimodorro. Caimodorro. Tú si sí eres modorro. Sí. Hijo de la bajadica. Son unos cachondos, porque, porque marcan piedras con fosforito, pero es que tendrían que marcar. Todas. Todas. Todas. todas. Sí, sí. Que hay un montón. Tendrían que ponernos las baldosas amarillas, ¿verdad? El sí, caminito sí. de las baldosas amarillas. Sí. Y, la, y luego eso, luego la senda de bajada del final, que está muy chula, después de la pista esa rápida, sí. la bajada hasta el pueblo está, está guay. Esa, es sí, todo, cuando, cuando esa siempre se hace, todos los años Es dura, hace. es dura, porque es dura. A, ver, a cuando mío, está tú. fuerte, cuando está bien, pero cuando llega reventado... O sea, bonita sí. no, no era, a mí yo quería bueno, que me metieran por la carretera bonita, bonita pero que ha comprado una parcelita y se sí, ha Había una oferta tiraba, allí, he así. También, ¿eh? y, y ha dicho, no. dicho, oye pues... O sea, tú así. te has caído y has dado la voltereta Tú en la última sí. senda también sí, pero no ha nada. Vale, vale, vale yo, yo también yo también me he pegado aquí <ríe> contra una piedra Porque en la, en la subida más dura de todas Que hemos subido todos andando Que eran 300 metros, 400 metros de subir andando había oh, ahí amor. un árbol, una piedra se entraba un poco estrecho y ha pasado por delante de mí, Milton ¿pero arriba? No, abajo, al empezar la subida al ah. tener que desmontarte y empezar a, a subir andando, que eso, que ha pasado Milton entre la piedra y el árbol ha pasado sobrado y digo, pues si ha pasado Milton yo también paso, por supuesto que iba con Milton <risa> a ver, que, que Milton no se ha, pa ha parado, se ha parado en un avituamiento no sé, estaba ahí dando agua <risa> y, y, y bueno pues eso, encima de la piedra ha dicho que no podía hacer nada y ha dicho voy a esperar al decirlo Ah bueno, la, las escaleras. La ah, lástima pero... ha sido las escaleras. Sí. ¿Las habéis bajado montados? No, porque yo, yo lo iba a haber intentado. Lo que pasa que ya me he encontrado un montón de gente. Sí, había. Ah, gente no, parada, la, sí. La, no, claro, no. La gente parada. Yo, iba, cierto, yo iba con una chica con la con... De chenique esta sí. o algo así y ella sí que lo ha intentado. Lo ha intentado. Casi abajo se ha caído, pero, pero con... abajo casi sí. todas, ¿eh? Pero esa Pueden, escalera, sí, sí. si no llevarme adelante y con tija telescópica, es probable que la puedas hacer. Pero claro, ya... Pero no ha debido bajar nadie. ¿no? El gente... Ha bajado El sí. ¿no? torno. Sí. Pero los demás, que... mantecón parece ser que no, ¿eh? Y eh, los, los otros, cría, los, los no hicieron nada. Es que te la juegas un poco no, ¿eh? Ope, Rafa, ahí es un hombro, Un hombro, una clavícula, seguro. Sí, como, wow, ¿se partió sí, no, no, la clavícula? ¿no? Sí, sí, sí, sí, lo han dicho en verdad. ¿no? mi compañera. Pero, chicos, la contra contraslogia individual, partirse la clavícula. Partió la cadena. Al arrancar, empezó a cambiar, partió la cadena, y al hacer fuerza sin cadena, le hizo ¡bom! la bici. Es que Es que se junta con novatos, pues es que al final... Bueno chicos, despedir el Muy vídeo, bueno. venga, va. Bueno pues eh... nada, mañana última etapa. 50 kilómetros. 50 kilómetros, casi 1400 positivos sí. también. Yeah. Así que nada, pues a ver. 50 kilómetros, 1400. Y... y a pasarlo bien. Y otro año eh. más. Otro añico más. Nah, se sufre, pero luego se olvida. Hasta te, mañana. Intentaremos Yo... verlo, así que no te preocupes que me voy a dejar. Mira. <risa>